Hola people, ¿cómo estamos? ¿Cómo la han pasado? Creo que cada vez que ustedes me ven es como con un color de pelo distinto, así que creo que la próxima vez que me vean voy a llegar como, no sé, calvo. Chicos, el video de hoy es súper improvisado, súper ya, súper... ¿Por qué lo hago? Porque necesito esto? Y es porque este video es importante, muy importante, y es que, es que vamos a hablar de un tema que seguramente ya han visto en Instagram, en Twitter y en algunas otras redes sociales, no mías, no mías, bueno, de hecho sí mías, y es Bakugan Armored Alliance o Bakugan Alianza Armada. Algo así El video lo grabo así ahora ya, ya, ya Porque dentro de los próximos días No voy a estar disponible Voy a estar en algunas cosas por ahí pendientes Y no voy a poder grabar nada Así que por eso esto lo grabo hoy Y probablemente lo suba mañana Es decir, hoy domingo Ustedes saben que yo normalmente subo videos Cada tres días más o menos No suelo subir de un día para otro Pero pues bueno, es que esta es una excepción Porque pues es una noticia muy importante Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bakugan Armored Alliance? Es que llegaron de nuevo De nuevo los armamentos Que bueno, no sé si hacían falta o no Pero pues volvieron Y además hay muchas características Muchos nuevos personajes, hay muchas nuevas evoluciones y muchas cositas interesantes Así que ¿Por qué no empezamos con este video? Antes de todo recuerden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter Síganme porque pues por ahí voy a estar com comunicándome más estos días Y recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Y estará aquí abajo también en la descripción el link para que vayan, lo vean, lo visiten Y pues si ese caso les encanta y se suscriban, pues mejor, pues mejor Entonces pues nada, empezamos con el video Bien, en Latinoamérica acaba de llegar Bakugan Battle Planet, pero en Estados Unidos ya van en la segunda temporada de esta. Es curioso, es bastante curioso. Chicos, ¿qué es Bakugan Armored Alliance? Bakugan Armored Alliance es la segunda temporada de Bakugan Battle Planet. Es decir, algo así como el New Bestroyer de Battle Brawlers. Esta nueva temporada trae nuevos personajes, trae nuevos Bakuganes, trae nuevos diseños, trae evoluciones de Bakuganes que ya conocíamos, trae un montón de cartas nuevas y viene con la inclusión de los Bakuganes armamento o Bakugir. Eh, bueno, Sí, volvieron. Volvieron los Bakugan en ese momento, algo que al comienzo me asustaba, pero dejó de asustarme ya explicaré por qué. Y además de esto, pues Bakugan hizo una invitación a varios BakuTubers de todo el mundo. Bueno, todo el mundo entre comillas, porque era gente solo de Estados Unidos, en el cual asistieron muchos de ellos, con algunos me hablo. En la reunión de los BakuTubers, pues bueno, todos han estado publicando cosas, se habla acerca de lo que es el nuevo... Mundo de Bakugan, Bakugan Armored Alliance. Esto ya ha pasado, pasó con Bar el Planet. Que fue lo que nos presentaron pues hace un año exactamente. Donde bueno, asistieron muchos y ahí se presentó como el nuevo producto. Pero pues en esta no hay tanto hype en el sentido de que no es como el relanzamiento de Bakugan. Sino solamente la segunda temporada. Aún así, es, fue una gran invitación. Llevaron a los Bakugan al hotel con invitaciones especiales. Bueno, algún día Bakugan, algún día maldita sea. Y el día de hoy domingo... Bueno, hoy domingo, para mí mañana domingo, eh, va a ser un torneo entre Bakutubers y gente que asistió al evento para, pues, conmemorar esto, ¿no? ¿Quién sabe quién va a ganar? Yo le voy a Phoenix Knight. Y ella es como crack, ¿sabes? O sea, como que la ves como de reojo y tú dices, ve, esto es crack, esto es crack. Bakugan Armored Alliance. Bien, ¿por qué empezar? Es que hay muchas cosas. En primer lugar, vamos a empezar con las cartas. No sé exactamente la cifra de cuántas cartas llegan, pero llegan nuevas cartas. Y estas cartas llegan con nuevos poderes, aumento de niveles de daño, nuevas técnicas. Bueno, vale que no cambia totalmente y ni drásticamente el juego que ya conocemos del TCG que por cierto en la descripción, el, el tutorial por si quieres verlo, aquí abajo sí, no cambia nada la verdad la forma como se juega, solamente pues son cartas nuevas que traen nuevas habilidades, tampoco es como que haya llegado una nueva facción, ni nada de esto, no, hasta ahora todo, todo sigue normal, solamente pues que llegan nuevas cartas, ¿no? lo que nos interesa ahora mismo es más que cartas armamentos, y es que vamos a continuar con esto, Bakugan también sacó algunos nuevos Productos, mercancía Como lo son estas nuevas Baku Cases Entonces sacamos esas nuevas Baku Cases Que eh, son como las que ya conocíamos O sea, como estas de aquí Exactamente como estas de aquí Pero la diferencia es que son más grandes, más anchas Y te caben más cartas Un problema que tienen las primeras es que Aunque son geniales y el diseño es muy bueno No te caben tantas cartas Es decir, no puedes meter un deck ahí porque te caen como 20 cartas como máximo Y pues hombre, un deck se compone de 40 Así que estas nuevas cases vienen como con Dos espacios para como 60 cartas Cada espacio, entonces son más anchas, son mejores Y puedes cargar más cartas, que es Como súper fundamental, y viene pues también En todos los atributos, ¿no? En cuanto a la serie Animada, no vamos a hablar porque dos cosas Primero no me he visto total, totalmente la serie animada Ya casi, ya casi me la acabo, pero no me la he visto Totalmente, así que no sé qué pueda pasar No puedo hablar de esas cosas, pero, pero, pero Lo que sí puedo decir es que vuelven Los jodidos armamentos, y es que aquí vamos a entrar en discusión porque antes antes de saber cómo funcionan yo pensaba que estos armamentos iban a romper otra vez el juego los armamentos para mí en grindalian invaders en la saga de battle brawlers fue una de las causas por las cuales el juego se fue a la caca Literalmente, y se hundió Porque sencillamente los armamentos le abrieron la puerta A meter un montón de piezas de apoyo que no eran necesarias Es decir, las trampas Bueno, vaya y venga, a mí me gustan las trampas Funcionaban en una idea divertida Pero los armamentos empezaron a meter cosas Que luego vendrían siendo terribles Y así llegaron los Mectogan, así llegaron las cosas Bueno, un montón de cosas Y como saben, Bakugan se volvió pay to win Es decir, entre más juguetes tenías, más podías ganar Y eso es horrible, eso no se debe hacer A ver, que tú dices, todos los TCG son pay to win entre más cartas compras, más puedes Sí, en ese sentido Digamos que algo que ocurre en estos TCGs Es que es muy común que pase esto Entre más entre más compras ganas Pero normalmente en los TCG Se tiene muy equilibrio entre temporada 1 y, y temporada 8 Por decirlo así Es decir, las dos se pueden enfrentar Y las dos pueden traer cosas muy interesantes Mientras que si peleabas con un Bakugan De Mectanium Surge Contra uno de Battle Brawlers Era obvio que ibas a perder Porque sencillamente la diferencia por era de 300 contra 2000 ¿Sabes? Son cosas así que no me gustaban Pero siento que lo que hizo Bakugan Estuvo bastante bien Me sorprendieron Y bueno, explico. ¿Qué es esto? Bien, la inclusión de los Battle Gear. Los Battle Gear ahora son estas nuevas piezas de apoyo que aparecen en el juego pero, pero, pero una curiosidad, y tú dirás oye, si sí es un armamento, o sea, por Dios ¿Qué hicieron? Eso es lo que yo pensaba y yo dije ay Dios, aquí volvemos de nuevo y yo sabía que esto iba a pasar y bueno. Pero no ¿Qué es lo que pasa con esos armamentos? Que esos armamentos que ves en los Bakuganes son solamente piezas decorativas, es decir no necesitas físicamente el armamento para poder usar el armamento el armamento es un nuevo tipo de carta. Esto me sorprendió porque yo pensé que los armamentos eran como en gundalian invaders que si no tenías el armamento no podías usar su carta no en este caso es distinto porque esta vez si no tienes el armamento puedes usar la carta y las cartas no vienen en los, en los, con los armamentos hombre que si vienen con los armamentos obviamente pero que estas cartas de armamentos vienen en booster packs es decir en paquetes de sobres de 10 de, pues de, de los normalitos no, de los que ya abrimos en el canal es decir le abrieron la puerta a un nuevo tipo de carta que puede tener un accesorio pero que no necesariamente necesitas este accesorio para poder usarlo. Lo cual me parece una locura y me parece genial. La inclusión de un nuevo tipo de cartas son cosas que ya se han visto en otros TSGs. Yo voy a hablar desde el punto de vista de Yu-Gi-Oh! Que fue lo que pasó más o menos con los Péndulo. Que fue lo que pasó con los Exis, Con los synchro, Con los Link. Vale, que son ya los que conocen Yu-Gi-Oh! Pues conocerán más de esto. Y es más o menos estas cosas que pasan. Me pareció genial. Es una gran idea. Y ahora explico cómo usarlos. Voy a hacer un video aparte mostrando cómo, lo, cómo se usan. Pero este también lo voy a, usar, lo voy a aprovechar para esto. Los Baku Gear, porque se llaman así Baku Gear, son armamentos con acciones que te suman poder, nivel de daño y algunos tienen acciones especiales. La carta se compone por título, costo de energía, poder B que te suman, nivel de daño que te suman alguna acción y el logo del, del este nuevo símbolo. Que es el símbolo de los Bakugir. ¿Cómo se usa? Bien, estas cartas de los Bakugir se usan igual que todas las cartas del deck. Es decir, están dentro de tus 40 cartas del deck que se reparten pues, al azar. Y estas eh, pueden ser también usadas como carta de energía, claramente. Pero entonces, ¿cómo funcionan? ¿Recuerdan las cartas héroe? Estas que cuando las jugabas se mantenían en el campo. Bueno, pasa algo muy parecido con estas cartas. Ya que puedes jugarla, pagas tu energía y lo pones sobre tu Bakugan. Sobre el Bakugan que estás usando en el juego. Y este gear aumenta pues lo que tenga que aumentarle, estos Gear pueden aumentar desde un punto de daño hasta 19, porque ahí existen de verdad. Estos Gears se mantienen en el juego, y además hay algo que pasa con los Baku Core y es que los Baku Core tienen nuevas habilidades que pueden aumentar o disminuir el costo de energía de los Baku de los Bakugan. Gear, otra curiosidad con estos con los Baku Gear es que puedes tener la cantidad de Baku gear que quieras, pero no necesariamente tienes que tener el accesorio, es decir, puedes tener 8 Baku Gear en tu deck, pero solamente uno de accesorio, porque es se ve bien y ya y no más la verdad siento que eso hace que no se compren tantos accesorios porque de todas formas a ver hombre como que si tengo la carta a mí no me importa tener el Bakugir y aparte es un enredo tener que poner esto y luego quitarlo que es lo que pasaba con los armamentos en Battle Brothers la verdad cada claro, Bakugir tiene una facción pero digamos que yo tengo en mi equipo no sé dos Bakuganes Aquos y uno Darkus pero mis Bakugir todos son Darkus puedo usar este Baku este Baku... ¿Este Bakugiar Darkus en mis Bakuganes Aquos? Sí, sí se puede. No importa el atributo que tengan los Bakugiar siempre y cuando al menos uno de tus Bakuganes pertenezca a este atributo. Es decir, no puedes tener un bakugan, un Bakugiar Pyrus, si tus tres Bakuganes son Aquos. No sé si me hago entender, voy a explicarlo mejor. Es decir, yo tengo dos Bakuganes Heios y y un Bakugan Aquos pero todos mis Bakugan son Aquos no importa si tengo el Bakugan Heios usándolo puedo usar este Bakugan Aquos sobre este Heios y no va a pasar absolutamente nada y es válido otra cosa para añadir es que como tienen un costo de energía y se mantienen en el campo cuando vas a usar otro Gear sobre el mismo Bakugan sobre el Bakugan que ya usaste entonces este Bakugan que usaste se va al cementerio lo pongo así yo uso un Bakugan y está sobre mi carta de personaje ah bueno sí, los Bakugan se ponen, se activan cuando pagas la energía que cuesta cada uno y se ponen Ponen sobre la carta de personaje para mostrar que, pues, hombre, estás usando el Bakuguiar. Cuando tú vas a usar otro Bakuguiar, es decir, que vas a cambiar el que ya tienes, pues entonces lo que haces es que pagas la energía... No es como que se reemplaza la energía Tienes que pagar la energía Sigamos, si tú tienes un guiar de 3 de energía Que de, de un costo de energía de 3 Y vas a usar uno de 2 Igual tienes que pagar las dos que te piden Y cuando vas a usar uno nuevo Entonces lo que haces es que quitas el Bakugiar Del Bakugan que estás usando Lo pones en el cementerio Y pones tu nuevo guiar Y empieza a contar ese guiar. La verdad no sé qué piensan de esta inclusión no sé qué piensan de lo que está pasando. A mí me encanta esta modalidad porque lo que les digo es añadir una nueva carta haciéndonos pensar que no, porque de esta forma es didáctico para los niños y de la misma forma es un TCG bastante jugable para los grandes. Otra cosa, solo se puede usar un Bakugear por Bakugan. Es decir, no puedes usar dos Bakugear en un mismo Bakugan. Esto no se puede hacer. Ya por último, si estás haciendo un Team Attack, el nivel de daño que suman los Bakugear también va a sumar a, pues, el Team Attack que estás haciendo, ¿no? Como les digo, todo el esto ya lo voy a explicar en un video después de cómo usar un Baku Guillar en Armored Alliance. Pero, eh, pues es bueno que ustedes también como que ya lo sepan, ¿no? Este video va a quedar un poquito largo porque pues son muchos términos, muchas vainas. Pero bueno, siento que es necesario porque bueno, es un tema muy, muy, muy importante. Y pues bueno, qué emoción que ya llegó, llegó mejor de lo que esperaba, mucho mejor de lo que esperaba. Me caló todos los nervios que ya tenía. Así que bueno, qué bueno, qué bueno que llegó bien y qué bueno que no empezamos como antes. Espero que no lo cambien con el tiempo y pues espero que siga así, la verdad, eh, me, me gustó bastante. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video, qué genial que ya haya llegado, que haya llegado bien, pues o sea fue algo genial, me encantó que no hubieran arruinado los guías, me encantó que incluyeran una nueva carta y pues aún no me encanta que Okua no me incluya, aún no me encanta, la verdad, no me gusta, pero bueno, qué bueno, que qué, qué bueno, que al menos la gente que fue lo disfrutó, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No metida sin rencores, sin rencores, está perfecto. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y pues nada, eh, díganme qué les pareció si Bakuan Armor Alliance. ¿Les gustó o no les gustó? Déjenmelo saber, por favor, 500 esas opiniones. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, así como súper improvisado, súper ya. Pero nada, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en otro video. Adiós.